Mis amados, buenas noches. Dios le bendiga. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Aquí estamos para continuar con nuestra responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, que Dios ha puesto sobre nuestros hombros de poder traer la revelación, la enseñanza del momento histórico que nos ha tocado vivir este programa repito este programa que en esta noche vamos a transmitir estaremos evidenciando evidenciando con toda claridad hermanos míos evidenciando con toda claridad que jesús repito que jesús repito que jesús es 100% hombre, 100% hombre. Y que la parte divina, y que la parte divina que tenía Jesús la adquirió cuando vino sobre él en el río Jordán la presencia del Espíritu Santo. Bienvenidos todos al pueblo de Utuado. Bienvenidos a nuestro hogar. Bienvenidos a la compañía de Coquí, que usted está oyendo y sintiendo a la programación de esta noche. A Dios vamos a dar toda la gloria. A Dios vamos a dar toda la honra cuando al final de esta programación usted haya sido edificado. Y nuestro Dios por medio de su Espíritu, haya sido glorificado. Ponga mucha, pero que mucha atención, porque sin lugar a duda repito, sin lugar a dudas, estamos trabajando, Hermano, estamos trabajando, estamos trabajando, repito, el 24 de diciembre, conforme la Escritura, que nació que vino sobre la faz de la tierra, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Eso, amado mío, eso es tan y tan importante que lo hemos enseñado a través de la Escritura, Primera 1 Juan capítulo 4, que el que no quiera reconocer y entender que Jesús vino, como ser humano y el que no quiera reconocer esto dice no es de Dios es el espíritu del anticristo repito es el espíritu del anticristo que está visitando al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo cometa la torpeza espiritual de seguir Diciendo, de seguir enseñando, de seguir estableciendo que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Perdóneme hermano. Repito, perdóneme hermano. Pero ahora vamos encontrando. Ahora vamos encontrando porque en los programas futuros vamos a dedicarnos a evidenciar qué hora es en la patria celestial pero como estamos, como estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos haciendo conciencia al pueblo del disparate que pastores y pastoras, evangelistas y maestros y ovejas están enseñando y certificando que Jesús es 100% Dios y 100% humano perdone, repito, perdone, pero conoceréis la verdad, conoceréis la verdad del Evangelio y el Evangelio estará libre. Así que nos humillamos ante la presencia de Dios, nos humillamos ante la presencia de Dios pidiéndole al Santo y Bello Espíritu que está en mi corazón, que dirija que coordine toda esta programación para que yo pueda, en el nombre de Jesús, en el poder del Evangelio, ilustrar, enseñar a toda esta audiencia la maravillosa experiencia de lo que es Jesús, hombre, estando sobre la paz de la tierra. Nos humillamos ante la presencia de Dios. Ayúdeme. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendición, privilegio que nos has concedido una vez más de estar delante de tu presencia y delante de la presencia de estas miles y miles de personas que nos ven y nos escuchan aquí en Puerto Rico y a través de las plataformas de Internet. Por favor, te lo suplico, toma dominio, control de tu siervo que tiene la intención de sacar a la luz el Evangelio como está escrito. En el nombre de Jesús me enfrento a todo espíritu Espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, lo ato, lo declaro inoperante y proclamo esta proclamación desde el principio hasta el final, bajo la unción y presencia de tu Santo y Bello Espíritu en el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús, fuera de mi hogar, fuera, fuera de mi hogar todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, el mal que está en mí queda atado, queda atado, y proclamo que ahora tu Santo y Bello Espíritu toma el dominio, toma el control, desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús, aquí en mi hogar, fuera, todo espíritu contrario, a la presencia de tu Espíritu Santo en los hogares, en los hogares fuera, todo espíritu contrario a la presencia del Espíritu Santo. Proclamamos el programa en tus manos. Glorifícate, dirígenos y coordina. En el nombre de Jesús. Amén. Ponga mucha atención, amados míos. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Por favor, yo no estoy interpretando, repito, yo no estoy interpretando como muchos pastores y pastoras, evangelistas y maestros están acostumbrados a hacer. Yo estaré leyendo, Repitiendo lo que está escrito. Nos vamos un momentito para comenzar nuestro estudio en esta noche. Una vez más al libro de Lucas. En el libro de Lucas en el capítulo 2. En el capítulo 2 verso 6 en adelante. Dice y aconteció que estando ellos allí. ¿Quiénes son ellos? José y María dice: Se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué alumbramiento? Repito: ¿qué alumbramiento? El que el Espíritu Santo anunció a María. Repito: al que el Espíritu Santo anunció a María de que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y traería la simiente de Dios y la pondría en en su sistema reproductivo y que el santo ser, y que el santo ser, que ella iba a quedar preñada del Espíritu Santo era. Por favor, entienda, entienda. No estamos interpretando, hermano, estamos estableciendo lo que está escrito. Y aconteció que estando ellos allí, en Belén de Judá, se cumplieron los días de su alumbramiento, nueve meses, como todo ser humano, como todo ser humano. Jesús, Jesús, Jesús, amados míos, no tomó el plan, repito, Jesús no tomó el plan hasta que primero, hasta que primero se lo hemos leído, pero se lo seguimos leyendo, repito, pero se lo seguimos leyendo para que el pueblo pueda entender con toda claridad que nosotros no estamos interpretando, repito, que nosotros no estamos interpretando. Se lo leo, se lo leo directamente de la Biblia, Filipenses capítulo 12, se lo repito, se lo repito, se lo repito, se lo repito hasta que esta porción de la Escritura haga su misión, su labor dentro del cuerpo de Cristo. Repito, dentro del cuerpo de Cristo, que insisten, que insisten y que siguen enseñando que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Eso no cuadra de ninguna manera, repito, eso no cuadra de ninguna manera con la revelación bíblica. Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros... Cuerpo de Cristo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es una orden que le dan al cuerpo de Cristo. Es una orden que le dan al cuerpo de Cristo. Haya pues en vosotros, esto no es si quiero, no quiere, es que haya también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien era, quien era. Dios antes de renunciar a Dios. Oiga bien, oiga bien. Oiga bien. El cual siendo en forma de Dios. O sea, yo no estoy, hermano, yo no estoy quitándole, yo no estoy faltando, yo no estoy pecando, yo no estoy adulterando, yo no estoy cambiando, yo estoy diciendo lo que está escrito. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. El cual siendo. En forma de Dios. ¿Quién? ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién? El verbo de Dios. Amado, por favor, entienda, entienda, por favor, yo no estoy interpretando, yo estoy leyendo, yo estoy leyendo. Oiga bien, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué Apegrarse. O sea, está hablando del verbo, está hablando de Jesucristo, está hablando del Hijo de Dios, que es Dios, que es Dios, y que en este momento, y que en este momento nos trae la revelación, nos trae la enseñanza. Amado, oiga bien, oiga bien, oiga bien.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 el Hijo está sentado a su diestra, amado mío, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. Pero aquí tenemos un evento, un evento. hermano, aquí tenemos un evento, un plan tomado por la Trinidad, tomado por la Trinidad. Donde, donde, donde, donde, Jesucristo toma la posición voluntaria, repito, toma la posición voluntaria de, de que, de que, de que, de que, oigan, oigan, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Te están diciendo, te están informando que la Trinidad de Dios, de Dios llegó al acuerdo que por 30 años, que por 30 años Jesús, Jesús vino sobre la faz de la tierra sometido, repito, sometido, repito, sometido a las limitaciones humanas, porque sigue diciendo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aflejarse, sino que se despojó de la posición de Dios, sino que se despojó de la posición de Dios, oiga, oiga, sino que se despojó a sí mismo, nadie lo obligó, él voluntariamente quiso entrar en esa nueva etapa de su vida. Oiga, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hermano, tomando forma de siervo, y no lo deja ahí, hecho semejante a los hombre amado mío estoy entrando estoy entrando en la razón por la cual el día del arrebatamiento muchos procurarán entrar Muchos procurarán entrar, <coughs> perdón, muchos procurarán entrar el día del arrebatamiento vivo, pero no podrán, porque no pudieron entender, o lo entendieron y no les dio la gana de establecerlo y de enseñarlo, no pudieron entender, repito, no pudieron entender que Jesucristo que Jesucristo renunció a Dios y se hizo semejante a los hombres y dice, y dice, y dice y estando dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho, semejante, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, el pueblo tiene que entender esto, amados míos, porque estamos en este momento celebrando. Estamos en este momento celebrando la experiencia, el mundo entero está viendo la experiencia y noche tras noche repiten, repiten el maravilloso evento, el maravilloso evento donde el verbo el verbo de Dios se hace carne, se hace carne y habitó entre nosotros. Por eso es que en este momento, por eso es que en este momento, amados míos, escúcheme por favor, escúcheme por favor, Jesús al renunciar a Dios, perdón, Jesucristo, al renunciar a Dios, se convierte en el personaje de Jesús. Se convierte en el personaje de Jesús. Hermano, escúcheme, por favor. Y al convertirse en el personaje de Jesús, no se convirtió en un show, no se convirtió en un espectáculo. Él, él se hizo hombre y para hacerse hombre tenía que entrar en todas las etapas humanas, en todas las etapas humanas y estamos viendo con toda claridad, repito, y estamos viendo con toda claridad cómo el Evangelio nos informa que seleccionan la mujer, que seleccionan la mujer, repito, que seleccionan la mujer a la cual el Espíritu Santo traía, traía de la patria celestial la simiente, la simiente para ser depositada en el sistema reproductivo de una mujer y el Espíritu Santo le dice en Lucas capítulo 1 verso 31 y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús y llamará su nombre Jesús entonces entonces el Espíritu Santo comienza la misión con María. Repito, el Espíritu Santo comienza la misión con María. Luego sigue la misión con José. Luego sigue la misión con José. Hermano, y usted y lo hemos enseñado y lo hemos ilustrado, que cuando José se dio cuenta que María estaba preñada, pensó, analizó, Dejarla en secreto, pero vino un ángel, vino un ángel del cielo y le dice a José, no te vas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José se une, y José se une al plan del Padre, al plan del Hijo al plan del Espíritu Santo, al plan de María y ahora al plan de José. Entran en armonía y comienza y comienza la experiencia. Y aconteció que estando ellos allí en Belén de Judá, se cumplieron los días de su alumbramiento nueve meses, nueve meses, escuche y dio a luz parió una mujer parió repito una mujer parió a una criatura a una criatura humana esa criatura humana esa criatura humana tenía la misión de convertirse en el salvador del mundo. Pero no podía convertirse en el salvador del mundo hasta que no lograra vencer, vencer al que venció a Adán y a Eva. Adán y Eva tiraron por la borda el principado del planeta Tierra que Dios había puesto en sus manos. Vino Satanás, vino Satanás, engañó a Adán y a Eva y le arrebató, y le arrebató el principado del planeta Tierra y Satanás se convierte en príncipe de este mundo. Para Satanás ser dejotado y para volver de nuevo, repito, para volver de nuevo a tomar las riendas del planeta Tierra, tenía que venir a quien Satanás dejotó. No fue a Dios, no fue un ángel. A quien Satanás dejotó fue a un ser humano, a quien le habían dado, a quien le habían dado el principado del planeta Tierra. Y aquí tenemos, y aquí tenemos, cuando viene sobre la faz de la Tierra, cuando viene sobre la faz de la Tierra, el que iba, el que iba a enfrentarse al príncipe de este mundo. Así como él se enfrentó al príncipe del mundo cuando Dios lo entregó en manos de Adán y Eva, ahora, ahora viene la experiencia. Ahora viene la experiencia, una vez más, de Dios, de Dios, intervenir por medio de un ser humano. La derrota, la derrota, hermano, la derrota. Estamos leyendo para que el pueblo pueda ver con toda claridad y pueda entender por qué. Esto, eh, hermano, estoy viendo con toda claridad que es un material que el pueblo se le hace difícil asimilar y recibir. Y hermano mío, y he descubierto a través de la escritura que esta es la razón principal, que esta es la razón principal por la cual una multitud del cuerpo de Cristo se va a la condenación. Nosotros tenemos que ver con toda claridad cómo la Biblia, cómo el Evangelio certifica la misión de Jesús. Número uno, iba a entrar en la dimensión de feto. Iba a entrar en la dimensión de feto porque todo ser humano pasa por esa dimensión y naturalmente escúcheme por favor él renunció a Dios y se hizo semejante a los hombres al hacerse semejante a los hombres tenía que pasar las etapas humanas tenía que entrar en las etapas humanas y estamos viendo aquí con toda claridad y aconteció que estando ellos allí en Belén de Judá, se cumplieron los días de su alumbramiento. Aquí está, primer paso. Repito, aquí está, primer paso. Escúchame por favor. Cuando el verbo se hace carne. Cuando el verbo se hace carne y es parido. O sea. Jesús, Jesús no es creado. Número uno, primero fue engendrado. Repito, número uno, primero fue engendrado. Como es engendrado todo ser humano. Como es engendrado todo ser humano. Número dos, es un ser humano parido de mujer, hermano, parido de mujer, a Jesús le tuvieron que cortar el cordón umbilical. O sea, estoy, estoy entrando lentamente, poco a poco, explicando para que el pueblo no siga contendiendo, el pueblo no siga contendiendo que el pastor Jiva está ofendiendo a Dios, que el pastor Jiva está en falsa doctrina, que el pastor Jiva esto, que el pastor Jiva aquello, perdónenme hermano, pero el pastor Jiva lo que está es leyendo, el pastor Jiva lo que está es trayendo, la enseñanza y la revelación del Evangelio como está escrito, y estoy, y estoy trayéndole la revelación del Evangelio que Jesús, entró en todas, sin dejar ninguna, sin brincar, por encima a ninguna etapa humana. Y aquí lo tenemos. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un por favor, entienda, Jesús no vino con pompa, no vino con eh, prodigio, con mi, no, no, Jesús vino como viene todo ser humano. Entonces, estoy luchando, estoy luchando desde el principio para que el pueblo entienda que Jesús no es 100% Dios. Le leí en Filipenses que él renunció a la posición de Dios, que él se hizo semejante a los hombres. Y lo estoy llevando y lo estoy llamando: si es semejante a los hombres, primero tiene que ser un embrión. Después tiene que ser un feto y tiene que ser parido. Y aquí tenemos toda la información. De toda la etapa, de toda la etapa, de toda la etapa que Jesús cogió. Pero no hemos terminado. Sigue diciendo, sigue diciendo, sigue informando la Biblia. Oiga bien y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Entonces, escuche, ¿a quién se le ocurre, a quién se le ocurre que una mujer iba a parir a Dios?, Por pues eso se lo cogió a la Iglesia Católica Romana. Y el mundo se lo ha creído. Y el mundo se lo ha creído. Hermano, y el mundo se lo ha creído. Y voy más profundo. Y el cuerpo de Cristo lo está creyendo. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Jesús no hizo un show. Él genunció a Dios. Él genunció a Dios, se lo leímos. Tantas veces se lo hemos leído. Tantas veces se lo hemos leído. Para que el pueblo entienda con toda claridad. El pueblo entienda con toda claridad quién es Jesús. Jesús es el que vino arrebatarle al diablo lo que el diablo le arrebató a Adán y a Eva. No podía hacerlo como Dios. No podía hacerlo como Dios, porque Satanás no venció a Dios. Satanás venció dos seres humanos, dos seres humanos que fueron vencidos por Satanás y le arrebató el principado, de este mundo ahora viene otro ser humano ahora viene otro ser humano oiga ahora viene otro ser humano a, a devolverle a dios devolverle a dios lo que adán y eva tiraron por la borda este es el momento histórico, hermano. Este es el momento histórico donde el mundo está celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en aquel pesebre. Y el mundo entero, y el mundo entero está reconociendo, está reconociendo el nacimiento del niñito Jesús. Del niñito Jesús. Y lo están presentando, y lo están presentando, que el niñito Jesús es Dios. Pero el Evangelio, pero el Evangelio no me informa eso. El Evangelio me informa que el niñito Jesús, oiga bien, era 100% Dios. Humano. Hoy ahora 0% divino en el sentido que lo único que lo único que hizo el Espíritu Santo es traer la simiente de Dios Padre y colocarla en el sistema reproductivo de María. Y ahora vemos con toda claridad que ese ser al cual María quedó preñada estuvo nueve meses en su vientre. A los nueve meses en aquel pesebre, en aquel pesebre, los gritos de María todavía se oyen. Pariendo, pariendo, repito, pariendo un ser humano. Ese ser humano, ese ser humano venía con la misión, venía con la misión de arrebatarle al diablo lo que el diablo le había arrebatado a Adán y a Eva, el principado de este mundo. Por lo cual, nosotros estamos ilustrando a través de la Escritura qué fue lo que pasó un 24 de diciembre. Y sigue diciendo el libro de Lucas, el capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, pastores, repito, pastores, seres humanos, velando los rebaños. Escuche, por favor. He aquí se le presentó un ángel. El ángel, repito, el ángel tiene el ministerio de traer la revelación de Jesús sobre la faz de la tierra. El ángel Bregó con María. El ángel Bregó con José. Y ahora un ángel está bregando con los pastores y le dice y le dice habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, 24 de diciembre, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Por favor, entienda, entienda, cómo María, cómo José, cómo pastores ministrados por ángeles, ángeles trayendo la noticia de lo que ha acontecido en Belén de Judá, donde nació nuestro Salvador con el propósito de rescatar para atrás lo que Adán y Eva habían votado. Escúcheme, por favor. Escuche, por favor. Sigue diciendo el verso 21. Cumplido los ocho días. O sea, vea cómo se va desarrollando. Repito, vea cómo se va desarrollando esa criatura. Ahora nos informan, cumplido los ocho días para circuncidar al niño. Perdóneme, hermano. Repito, perdóneme. Al usted decir que Jesús, al usted decir que Jesús es Dios, entonces estamos estableciendo que Dios fue circuncidado. Usted puede, usted puede ver el disparate que están enseñando pastores y pastoras, evangelistas y maestros, ovejas, al decir que Jesús es Dios. Ahora vemos con toda claridad que a los ocho días, esa criatura que nació, esa criatura que nació fue circuncidado, yo Fue circuncidado, porque Jesús venía a darle cumplimiento a lo que la ley había establecido. Y la ley en Levítico, capítulo 12, verso 3 establece que todo ser humano que abriere el vientre de una madre y, y, y todo varón iba a ser circuncidado. Y Jesús no venía a abolir la ley, venía a darle cumplimiento. Y le dio cumplimiento desde niño, desde niño. Y aquí lo tenemos, cumplido los días, cumplido los ocho días para circuncidar al niño le pusieron el nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y aquí tenemos la próxima etapa. Repito, primero, primero, primero, primero, con, primero fue engendrado, segundo, segundo, Parido y ahora vemos la tercera etapa de Jesús circuncidado para darle cumplimiento a lo que la ley había establecido. en Levítico capítulo 12, verso 3, cuando quiera lo puede leer. Hermano, perdóname, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Al Jesús, al Jesús entrar en el vientre de María. a Jesús entrar en el vientre de María. Es María, es el cuerpo reproductivo de María. Es la sangre de María quien le da vida a esa criatura. Entonces... Ahí es donde, ahí es donde, en el, en el vientre de María, es donde Jesús lo hacen pecado. ¡Oh! Dios mío, Jesús, usted se está buscando un problema con Dios. Yo no me estoy buscando ningún problema con Dios. Así dice, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hicieron pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, porque él venía, porque él venía a rescatar para atrás lo que Adán y Eva habían tirado por la borda, el principado del planeta Tieja. Y para poder ajebatar y para poder volver a tener el principado del planeta Tierra, Dios, tenía que entrar en condiciones semejantes a las que el diablo logró la victoria contra dos seres humanos. Y aquí tenemos con toda claridad, y aquí tenemos con toda claridad, ese ser humano humano, engendrado, parido, y ahora, y ahora, circuncidado. Todas las etapas humanas, repito, todas las etapas humanas, ¿oyó? ¿oyó? Y sigue diciendo, sigue diciendo, en el capítulo 2 de Lucas, verso 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley del Señor, volvieron a Galilea. ¿Quién? José, María y Jesús. Oiga, y dice el verso 40, y el niño crecía. ¿Se da cuenta? Que Jesús no obvió ni quitó ni una jota ni una tilde, de la dimensión humana, de la dimensión humana. Y al usted decir que Jesús es 100% Dios, es 100% Dios, le está robando, está robando la gloria más grande que Dios ha tenido, que es Jesús. Hombre, porque Jesús, hombre, porque Jesús, hombre, lo vamos a ver, lo vamos a ver con toda claridad, venció el pecado, venció el diablo, venció los demonios, venció el mal, venció la tentación, venció la carne y venció la muerte. Jesús, hombre, y aquí tenemos con toda claridad, aquí tenemos, y el niño crecía. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con el niño. Y sigue diciendo, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, cuando tuvo 12 años. ¿Quién? Jesús. Ahora escuche por favor. Se lo estamos ilustrando con toda claridad, se lo estamos ilustrando con toda claridad. Jesús no omitió ninguna de sus fases humanas, embrión, feto, niño. Ahora vemos con toda claridad, aquí tiene ya y cuando tuvo 12 años, ¿quién? Jesús. ¿Quién? Jesús no está omitiendo ninguna de las etapas, el pueblo tiene que entender con toda claridad, amados míos, escúcheme por favor, no estamos ofendiendo a Dios con decir que Jesús no es Dios y lo vamos a ver, repito, y lo vamos a ver con toda claridad, literal, sin interpretación sin interpretación, como está escrito, donde el pueblo tendrá que entender con toda claridad. Jesús, Jesús, Jesús le dio la victoria, la victoria más grande a la patria celestial y a la patria terrenal como ser humano. Repito como ser humano. Y aun cuando, escúcheme, y aun cuando él tenía la herencia del pecado de su madre, la herencia del pecado de su madre, él nunca pecó, él nunca pecó, oiga, oiga, él nunca pecó porque quería demostrar lo que dice el Evangelio, lo que dice el Evangelio, escúcheme por favor, el pueblo tiene que entender con toda claridad, Hermano, el pueblo tiene que entender con toda claridad. El pueblo tiene que entender con toda claridad que en este momento histórico, nosotros, los seres humanos, repito, nosotros, los seres humanos, tenemos, tenemos que tener como ejemplo, como ejemplo, como ejemplo, a Jesús hombre, repito, a Jesús hombre, porque es Jesús hombre, repito, porque es Jesús hombre el que tiene la victoria contra el pecado. Y nos dice el libro de los romanos, en el capítulo 6, As, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha ahora. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencia. Así tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Oiga, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Amados míos, para Dios ilustrar que el pecado no tiene que enseñorearse del ser humano, trae sobre la faz de la tierra, trae sobre la faz de la tierra un ser humano, un ser humano que, hermano, que se enfrentó al pecado cara a cara y nunca pecó porque el pecado él venía a demostrar que no se podía enseñorear del ser humano y para que pudiera Dios confirmar esa expresión bíblica tenía que haber testimonio de un ser humano, repito, testimonio de un ser humano que se iba a enfrentar a la herencia porque a él lo hicieron pecado, a él lo hicieron pecado, ¿quién lo hizo pecado? El vientre de su madre le transfirió lo que ella tenía, repito, le transfirió lo que ella tenía, qué tenía, qué tenía, la herencia del pecado, se la pasó a Jesús y ahí es donde Jesús, y ahí es donde Jesús lo hacen pecado, pero naturalmente, naturalmente Jesús venía a demostrar que el hombre, que el hombre, que el ser humano se puede enfrentar, al pecado y no caer en la trampa del mismo. Porque tenía Dios que tener un testimonio, un testimonio de un ser humano, de un ser humano engendrado, engendrado, parido, su etapa de niño, toda la etapa humana, la cogió, la cogió, peleó, luchó contra el pecado que habitaba en él, por herencia de su madre, por herencia de su madre, el pecado que habitaba en él, por herencia de su madre, porque él nunca, repito, porque él nunca, repito, porque él nunca, Pecó, falló pecando, obedeciendo, obedeciendo a esa herencia de pecado que su madre, que su madre le dejó como ser humano. Ahí es que entonces, ahí es que entonces el pueblo tiene que entender con toda claridad. Ahí es que entonces... El pueblo tiene que entender con toda claridad que esta es que esta es la etapa, la etapa donde la iglesia, donde el cuerpo de Cristo tiene que entender con toda claridad, tiene que entender con toda claridad porque, hermano, porque la fidelidad de Jesús la fidelidad de Jesús que nunca pecó, que nunca pecó, que se enfrentó, que se enfrentó como ser humano al pecado y nunca pecó, nunca falló, nunca le falló a Dios, amado mío, nunca logró Satanás ponerlo en pecado. Y dice la Escritura que, aunque fue tentado en todo, hermano, perdóneme, el pueblo tiene que entender que. Con toda claridad, escúcheme por favor, yo no estoy interpretando nada, oiga bien, oiga bien, Hebreo capítulo 4, Hebreo capítulo 4, verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, Jesús,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 Perdóneme, hermano, yo no estoy interpretando, yo no estoy interpretando. Entonces, aquí es donde el cuerpo de Cristo, hermano, aquí es donde el cuerpo de Cristo ha empezado a fallar. ¿Por qué, hermano mío? Porque el cuerpo de Cristo no acaba de entender con toda claridad lo que establece la Escritura. Oiga, lo que establece la Escritura. Se lo leímos, se lo volvemos a leer, se lo leímos y se lo volvemos a leer. Oiga, oiga, oiga, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, como no se pudo enseñorear de Jesús. Jesús fue tentado en todo, Jesús fue tentado en todo. ¿En qué falló? En nada. Repito, ¿en qué falló? En nada. Vemos con toda claridad. Hermanos, vemos con toda claridad, amado. Vemos con toda claridad que el personaje de Jesús de Jesús al haber renunciado a Dios, vino con la misión vino con la misión como ser humano a evidenciarle a los seres humanos que si ellos están dispuestos, están dispuestos a enfrentarse al pecado, el pecado no iba a triunfar sobre ellos, sino que ellos iban a triunfar. Sobre el pecado. Aquí es que viene, aquí es que viene, aquí es que viene la enseñanza, la enseñanza. Escúcheme por favor, que el cuerpo de Cristo, un grupo del cuerpo de Cristo va a subir, va a subir a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? ¿Quién es el varón perfecto? Jesús, Jesús, Jesús, habiendo vencido al pecado, habiendo vencido al diablo, habiendo vencido a los demonios, habiendo vencido al mal, habiendo vencido la tentación, habiendo vencido la carne, ahora nosotros tenemos el testimonio, el testimonio de un ser humano, de un ser humano que pasó sobre la faz de la tierra por 33 años, por 33 años y nunca pecó, y nunca pecó porque él tenía su mente, su corazón preparado para enfrentarse al pecado y dejotarlo. El pueblo tiene que entender esto, que ahora, que ahora están esperando, ahora están esperando. ¿Quién en el cuerpo de Cristo, quién en el cuerpo de Cristo quiere repudiar, rechazar, despreciar el mal el mal, la herencia de pecado que mi madre, mi madre, al parirme, me dio. Por eso es que en este momento histórico, ¿quién en el cuerpo de Cristo, ¿quién en el cuerpo de Cristo está interesado en la perfección, repito, en la perfección contra todo poder del pecado? Humildemente, desdutuado en esta programación, yo grito, cuenta conmigo Señor, anhelo y deseo, anhelo y deseo que la victoria que tuvo Jesús contra el pecado, yo la quiero tener. Y no puede ser de boca, tiene que ser de acción, de acción donde yo tengo que rechazar, donde yo tengo que enfrentarme, donde yo tengo que saber que el pecado no se puede enseñorear de mí, que yo me voy a enseñorear del pecado. El pueblo tiene que entender, amados míos, el ajebatamiento está a la vuelta de la esquina. El ajebatamiento está a la vuelta de la esquina. Amados míos, todas y cada una de las señales y el Evangelio nos informa. Cuando ustedes vean el cumplimiento de todas estas cosas, entender y conocer, yo estoy a la puerta. Amados, estamos delante del ajebatamiento. Y ahora, y ahora, se divide el cuerpo de Cristo, y ahora se divide el cuerpo de Cristo. Oiga bien, en vírgenes prudentes, ¿qué es una virgen prudente? Que oye, pero no solo oye, hace, actúa y hace que la palabra se forme en ella. Y están las vírgenes insensatas que oye y no hacen. Amado, yo quiero que entienda que el plan de Dios. Ahora, que el plan de Dios ahora es multiplicar el personaje de Jesús en todo el planeta tierra. Y así como Jesús venció el pecado, venció el diablo, venció el mal, venció la tentación venció la carne y venció la muerte, yo, pastor Giva, quiero entrar en ese proyecto, repito, en ese proyecto, y ese proyecto, y ese proyecto comienza con yo enfrentarme al mal que está en mí. Oigan bien, el programa satánico está en todos los miembros del Cuerpo de Cristo, en todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Y ese programa satánico va a salir a la luz, y ese programa satánico va a salir a la luz, y cada miembro del Cuerpo de Cristo se va a enfrentar, se va a enfrentar al programa satánico que está dentro de ellos el mal hermano así lo dice el evangelio pero ya jesús pero ya jesús vino sobre la faz de la tierra como ser humano repito como ser humano 30 años 30 años como ser humano Humano enfrentándose al pecado, enfrentándose a los demonios, enfrentándose al mal, enfrentándose a la tentación, enfrentándose a la carne, y lo último que hizo fue enfrentarse a la muerte. Los venció a todos, porque el pecado no se enseñoreará ni de Jesús ni de los que, como Jesús, quieren. Vivir en el cuerpo de Cristo correctamente y los que vivan en el cuerpo de Cristo correctamente, entonces esos, esos se van a constituir en esposa del cordero, en esposa del cordero. Constituirse en esposa del cordero, constituirse en esposa del cordero, esposa del cordero es una cosa y constituirse en invitado a las bodas del cordero es otra. Amados míos, repito, amados míos, nosotros tenemos que entender que los muertos en Cristo, repito, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que nos enfrentamos, los que nos enfrentamos al mal que está en nosotros, vamos a decidir si somos esposa del cordero o si somos el vómito del Padre del Cuerpo de Cristo. Amado, por favor, repito, por favor, estamos celebrando, Estamos celebrando la época navideña donde nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, amados míos, haga noción, haga conciencia de qué es lo que estamos celebrando. Amados, de qué es lo que estamos celebrando. El pueblo tiene que entender con toda claridad que Jesús, que Jesús cogió toda la las bases humanas, embrión, feto, niño, joven, adulto. Porque fue a los 30 años, porque fue a los 30 años que el Espíritu Santo hizo sombras sobre Jesús como paloma y de ahí en adelante a los 30 años Jesús empezó a ser dirigido, dirigido, protegido, ayudado por el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, Jesús empezó su ministerio de resucitar muertos, de sanar los enfermos, de sanar los ciegos, de darle eh, eh, habla a los mudos, de, de sanar todo tipo de enfermedad cuando, cuando, cuando... El Espíritu Santo llegó para estar con él. Se enfrentó a Satanás bajo la unción y presencia del Espíritu Santo. Jesucitó a los muertos bajo la unción y presencia del Espíritu Santo. Sanó a los ciegos bajo la unción y presencia del Espíritu Santo. Ahora, ahora le toca al cuerpo de Cristo. ¿Quién quiere imitar a Jesús? Hermano, me da pena escuchar de que eh, Jesús, hermano, de que Jesús es Dios. Porque le están robando. porque le están robando toda la gloria y toda la honra que Jesús conquistó. Si Jesús conquistó, si Jesús conquistó lo que conquistó como Dios, no hay ninguna gloria. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Jesús conquistó lo que conquistó como ser humano. Como ser humano. Como ser humano. Bajó la influencia bajo la herencia del pecado que su madre le había transferido. Amado, continuamos con esta enseñanza. Amado, continuamos con esta enseñanza. El próximo martes, yo creo que el martes, terminamos con la enseñanza. Jesús, hombre. Jesús, 100% hombre, 0% Dios, hasta que vino la presencia del Espíritu Santo en el Río Jordán a los 30 años. A los 30 años llegó la misma presencia que tú tienes como ser humano, la misma presencia que tú tienes como ser humano, el Espíritu Santo en tu corazón para dirigirte, para ayudarte, para guardarte, para usarte. Pero nosotros tenemos que entender, repito, nosotros tenemos que entender que como ser humano yo tengo que tomar la misma posición que tomó Jesús, revelarte, revelarte contra la herencia de pecado que tú tienes y que yo tengo y que tiene todo el cuerpo de Cristo. Por favor, cuando hablamos esto, repito, cuando hablamos esto, triste y lamentablemente usted tiene que cerrar su oído, cerrar su oído a pastores y a pastoras, evangelistas y maestros, y abrir su entendimiento hacia el Evangelio, y abrir su entendimiento hacia el Evangelio. Porque el Evangelio está tratando de conquistarte. El Evangelio es la perfecta ley. Es la perfecta ley. Y está tratando de transferir esa perfecta ley a tu vida. Por eso, por eso, y nada más que por eso, los del arrebatamiento vivo, los del arrebatamiento vivo, es por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Repito, es por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es por cuanto te identificaste. Es por cuanto permitiste que la ley, la perfecta ley, el Evangelio, entrara a tu vida. Dice, por cuanto has guardado la palabra del Evangelio, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amada mía, esposa mía, sube acá, viva, viva, viva, porque los muertos en Cristo, porque los muertos en Cristo tienen un lugar, pero los vivos, los que están luchando contra lo que luchó Jesús, el poder del pecado. Jesús demostró que fue tentado en todo. ¿En qué pecó? En nada. Porque mentalmente él estaba preparado para enfrentarse al pecado que moraba en él. Y sabía que el pecado no es el que manda que quien manda, que quien manda, es el todopoderoso Dios que dijo desde el principio, que dijo desde el principio, que dijo desde el principio de la siguiente manera. Y le dijo Dios a Caín, si bien hicieres, no serás el artecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás del pecado. Debe de comenzar ya a orar. Padre mío, quiero, anhelo y deseo vivir una vida sin pecado. Padre mío, tú lo dijiste, yo lo creo, tú lo dijiste, yo lo creo, que el pecado no se va a enseñorear de mí, sino que yo me voy a enseñorear del pecado. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Es que ese es el problema, amado mío, ese es el problema. Metido aquí en la mente y en el corazón, repito, solamente hay uno perfecto, Solamente hay uno perfecto y es nuestro Padre Celestial. Perdóneme hermano, pero ahora viene la evidencia que Jesús dejó sobre la paz de la tierra, que Él fue tentado en todo y que no falló en nada, porque emocionalmente y mentalmente Él sabía que Él estaba sobre el pecado, no que el pecado estaba sobre, sobre él, que él era el que iba a gobernar al pecado, no que el pecado lo gobernara él. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo que esa etapa donde yo voy a gobernar el pecado que está en mí ha comenzado por la revelación, por la enseñanza de que Jesús, Nació como ser humano un 24 de diciembre, hecho el verbo, hecho carne, y habitó entre nosotros para testigo y testimonio que el que quiere pelear, luchar contra el pecado, tiene la victoria. Yo lo quiero, yo lo anhelo y lo deseo, y que Dios y que Dios, y que Dios me ayude. Porque sé que el mal que está en mí, en mí, ahora va a trabajar para desorientarme, para confundirme. Pero yo, habiendo escudriñado las escrituras, sé, sé que el mal que está en mí está dejotado. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Jesús lo dejotó. Y yo lo voy a creer y voy en pos de la perfección del Evangelio. Que Dios tenga misericordia de todos y cada una de nuestras vidas y el pueblo pueda entender con toda claridad que el pecado que está en nosotros no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene autoridad para llevarme a las pailas del infierno sino que Dios me ha dado la autoridad a mí, a mí como, como creyente en Cristo, de yo ser el que manda, el que ordena al pecado y no el pecado a mí. No me dejaré dominar y con la ayuda del Señor día a día seguiré vigilando mi vida para yo ser una vida correcta, conforme al Evangelio. Dios te bendiga. Dios te guarde. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Aquí estamos, yo y el pueblo que en esta noche nos ha escuchado, que estamos de acuerdo, que estamos de acuerdo con lo que tú has establecido. Que el pecado no se va a enseñorear de nuestras vidas. A ti te damos la gloria. Y a ti te damos la honra. Por favor, salva los perdidos, sana los enfermos, reconcilia los apartados, pero sobre todo, abre los ojos del entendimiento al pueblo para que puedan ver y puedan oír y entender lo que tú tienes establecido en tu palabra para el cuerpo de Cristo en este momento histórico que nos ha tocado Vivir En el nombre de Jesús. Amén. El martes vamos a continuar la última parte. Repito, la última parte del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, no se lo pierda porque es sumamente interesante, interesante. Ver con toda claridad que el Evangelio, que el Evangelio, nos informa que Jesús no es Dios, es un ser humano sujeto, sujeto a las diferentes manifestaciones humanas. El martes vamos a continuar. Antes de terminar, le avisamos a la iglesia de las rocas que tenemos planes y propósitos de comenzar nuestra administración en la casa de Dios, en el templo, el próximo domingo. El próximo domingo, día 3 de enero. Triste y lamentablemente, por primera vez en nuestra historia como iglesia, no pasamos ni el 24 ni el 31 en la iglesia. Ahora nosotros... Vamos a abrir de nuevo con la ayuda del Señor, si así Dios lo permite, el próximo domingo a las 10 de la mañana, donde estaremos comenzando de nuevo, repito, donde estaremos comenzando de nuevo el próximo domingo, asistir al templo de la iglesia La Roca a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana comienza el culto, el culto en la iglesia La Roca el próximo domingo. Le recordamos a los hermanitos de la iglesia La Roca, necesitamos la ofrenda y los diezmos como nunca antes porque nunca habíamos tenido, nunca habíamos tenido la experiencia del pago del pago del préstamo, atrasarse ni una sola vez, es la primera vez que se nos atrasa. Y nosotros estamos conscientes que los miembros de la Iglesia de la Roca, los que van a volver, porque posiblemente algunos no volverán jamás a la Iglesia de la Roca, pues naturalmente yo en eso no me meto porque no quisiera de ninguna manera tener esa experiencia negativa pero si algún miembro no vuelve a la iglesia de la roca sepa, sepa que lo mejor que le puede suceder es bienaventurados los muertos en Cristo pero los miembros que están conscientes conscientes de la responsabilidad que tenemos en el templo iglesia de la roca necesitamos que cada hermanito cada hermanito de la Iglesia de la Roca guarde sus tiempos, guarde su ofrenda para llevarlas el próximo domingo a la casa de Dios para, por primera vez, cumplir con el pago. Repito, cumplir con el pago que, aunque estamos atrasados, el Banco Popular está esperando por nosotros. Necesito su ayuda, su apoyo y su respaldo. Así que por favor, el pueblo de la Iglesia de la Roca, entienda que el próximo domingo, día 3 de enero, vamos a comenzar de nuevo nuestro culto en la casa de Dios. También queremos informarle al pueblo que nos ve y nos escucha, a lo largo y lo ancho de todo Puerto Rico y en el mundo entero, en las diferentes plataformas. Ahora, fin de año, repito, ahora fin de año, el Ministerio Momentos Proféticos, el Ministerio Momentos Proféticos, tiene un compromiso económico, tiene un compromiso económico, Repito, tiene un compromiso económico. Si mi hijo José nos está viendo, que estoy seguro que nos está viendo, y quiere poner en pantalla, y quiere poner en pantalla los diferentes compromisos que tenemos, los diferentes compromisos económicos que tenemos, es a fin de año, es anual, que se paga por... La licencia, ah, me dice José que ya lo puso, amén, que se paga por la licencia, se paga por el internet, se paga por el mantenimiento y se paga por el email de momentos proféticos. Eso conlleva anual, anual, un gasto de unos 621 dólares. 621 dólares, yo les suplico, yo les suplico a la audiencia, a la audiencia de momentos proféticos que nos ve y nos escucha a lo largo y lo ancho de todo Puerto Rico, que nos escriba una cartita, repito que nos escriba una cartita y que lo que Dios ponga en su corazón, 5, 10, 50, 50, 100, 500, ¿qué es lo que Dios ponga en tu corazón? Me dice mi hijo José que es un total de compromiso económico de 800 dólares, 800 dólares anuales, anuales, que se pagan del ministerio momentos proféticos por las diferentes facetas de poder permanecer en el aire. Así que por favor, así que por favor, le suplicamos al pueblo, ¿qué pone Dios en tu corazón? Yo no sé, eso no me toca a mí, eso le toca al Espíritu Santo, que está en el corazón de cada uno de los miembros, porque el Ministerio Momento Profético Anual... Anual, es este es un compromiso anual que estamos pagando para mantener, ahí está la licencia, el internet, el mantenimiento, ahí está todo lo que en este momento conlleva un gasto, un gasto anual. Por favor, su cartita diríjala a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico. 00641 Repetimos, momentos proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico. 00641. Ahí usted va a poner una cartita con la petición que tenga y con, y con el donativo que Dios puso en su corazón. Porque tenemos precisamente, repito, tenemos precisamente que cumplir con ese compromiso anual que tiene el ministerio Momentos Proféticos para predicar, enseñar, establecer, doctrinar lo que está escrito. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos el jueves, perdón, el martes, nos vemos el próximo martes para continuar con la enseñanza Jesús Jesús. Jesús es 100% hombre, hermano, y eso bien literal, y 0% Dios, porque el verbo se hizo carne, la paz de Dios, sea con todo y cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Me, me detengo un momentito porque estoy viendo. Estoy viendo la hemorragia de corazones y de manitas, hermano, una hemorragia de corazones y de manitas que están apoyando, respaldando al ministerio Momentos Proféticos. Gracias, gracias, amado, muchas gracias, muchas gracias, amado, muchas gracias. Hermanos, son cientos y yo, si a miles los corazones y las manitas, que en este momento se están identificando con el ministerio, momentos propéticos. A Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra, a Dios sea toda la alabanza. Gracias, amado. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su respaldo. Amado, no me atrevo a finalizar porque es que está esa experiencia, estoy viendo esa experiencia de ver los corazones y las manitas eh, subiendo como río, hermano, como un río, amén, en apoyo y en respaldo al ministerio Momentos Propéticos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a Dios toda la gloria y a Dios toda la honra, a Dios toda la gloria y a Dios toda la honra, a Dios toda la gloria y a Dios toda la honra. Muchas gracias, amado. muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su respaldo. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su respaldo. Es increíble, hermano. Es increíble. Es increíble el apoyo, el respaldo que el pueblo está manifestando que el pueblo está manifestando. No me atrevo, hermanos míos, perdónenme, terminar, porque o sea, hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. El Ministerio Momentos Profético, su pastor, el pastor Julio Rivas, su amada esposa Noemí, estamos agradecidos por la experiencia de tener un pueblo que se identifica que se identifica con el Ministerio Momento Profético, con el Pastor Julio Rivas, con su amada esposa Noemí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, amado. Muchas gracias, muchas gracias. Es una, es una fila, hermano, interminable. Es una hemorragia, hermano, es una hemorragia de corazones y de manitas, amado, dando testimonio que son... Apoyadores del ministerio, momentos proféticos, y que están de acuerdo con la verdad que hemos hablado y ministrado en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, amado, muchas gracias. Amado, muchas gracias, muchas gracias. De lo profundo de mi corazón, muchas gracias. Recuerden, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, donde vamos a continuar la enseñanza. Jesús, todo, 100% hombre, 0% Dios, y que la parte divina de Jesús llegó cuando el Espíritu Santo, a los 30 años en el río Jordán, le bautizó. Ahí estaremos el próximo Marte, la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.